Establecer que cada uno de los candidatos tiene una autopresentación de tres minutos eh, para que pueda hacer un esbozo de su propuesta, un esbozo de su candidatura y de su vida. Así que eh, vamos, vamos a darle inicio por la candidata Dorina Rodríguez. Tres minutos para que esboce sobre su vida, sobre su candidatura y sobre sus propuestas. Máster, por favor, los tres minutos en pantalla para que el público pueda ver que lo, eh, vamos a ser respetuosos del tiempo. Vamos a darle unos segunditos al máster para que hay nos que coloque los tres minutos. Sí, ya. Hay que decir que hemos hecho, hemos hecho un esfuerzo para que cada uno de los candidatos... Bueno, Dorina, adelante. Sí, buenas noches. Gracias por su oportunidad. Ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Duarte, mi nombre es Dorina, tengo 26 años en política, asumiéndola como una herramienta de servicio a los demás. En esa carrera política que tenemos, hemos dedicado nuestra vida al servicio. En ese sentido, le invitamos a toda la provincia de Duarte a hacerse parte, ...del proyecto más noble a diputada que tiene la provincia. Porque independientemente de nuestra participación en política... ...y nuestra la labor social... ...también hemos estado trabajando para convertirnos... ...en la mejor persona que podemos ser. Una vocación de servicio probada por más de 26 años. Pero también una candidata con propuestas. Con propuestas claras, definidas... ...que se la hemos presentado a toda la provincia de Duarte y que están en las redes sociales que vamos al congreso a impulsar una gran transformación en lo que es el sistema educativo que vamos al congreso por ti mujer por ti joven por ti hombre que está en tu casa y quiere una oportunidad de emprender vamos a impulsar la ley de emprendimiento pero que también vamos al congreso a impulsar esa transformación que necesita la ley de deportes para que las utilerías deportivas no paguen impuestos, pero lo más importante es que vamos al Congreso a representarte, a legislar, a fiscalizar a favor de nuestra provincia y por ende del país. Y que vamos al Congreso a pedir que así como somos la séptima provincia en aporte al Producto Interno Bruto, también esas inversiones en las obras sociales que necesitamos como provincia lleguen a nuestro pueblo. Gracias, Norina, eh, Rodríguez. Ahora vamos con nuestro compañero Iván Marcos. Sí, así es. En esta noche ahora vamos a darle la oportunidad a la candidata por el bloque, la Fuerza del Pueblo y Partido Reformista la doctora Mayra Rojas, una franco-macorizana muy conocida y querida en nuestra ciudad que ahora va a dar su briefing de autopresentación. Adelante. Pues Máster, por favor. Máster, los tres minutos. Bien. Pues bien, como ustedes decían, ¿Cuál es la cámara mía? ¿Esta? Ok, pues bien, como ustedes decían Yo soy la doctora Mayra Rojas eh, Yo soy candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo El partido de Leonel Fernández El camino seguro La doctora Mayra Rojas, médico de profesión un Médico cardiólogo internista eh, Antes de todo, déjame decirle la buena noche A todo mi público televidente, a mi provincia A mi pueblo todo aquel que me esté escuchando y me ve en este momento. Eh, quien le habla va a aislar en el Congreso para trabajar por la persona más necesitada. Estoy dando un glose englobar. Cuando hablo de la persona más necesitada, estoy hablando por todo aquel que necesita un servicio, un servicio de cualquier razón que sea. Eh, voy a trabajar por los jóvenes, para los clubes, para que se integren. Eh, para que los integren a, en sociedad, por los niños, por la educación, eh, una educación vial que hay que llevar en, en este momento eh, que estamos tan, viviendo tan moderno ahora. Entonces, tengo para decirle a, a mi provincia que hay que votar por una persona con sensibilidad humana. Como médico, debo ser una persona, por lo regular, sensible, con un corazón noble. Y ese corazón noble me hace ser eh, una persona entregada a mi comunidad, a mi provincia y a todo aquel que me toque la puerta. Ténganlo por seguro que quien le habla, la doctora Mayra Rojas, no va a defraudarlo y que esta provincia va a estar representada por mí en el Congreso para que de esta forma yo pueda legislar y realizar desde allá, por lo que la provincia necesite, que a veces estamos tan olvidados en esta provincia, y, y queremos que ustedes, mi provincia Duarte, mi pueblo, me den ese granito de arena, me den ese apoyo, para yo poder llegar donde yo quiero llegar, para trabajar por aquella persona que sea la más necesitada en todos los aspectos, es cuanto. Bueno, bien, bien este, queremos, antes de continuar, recordarles al público televidente de que mañana, martes, tendremos a la señora Rosa Urania, Fátima Roque, Juan José Rosario y Luis Ernesto Camilo, quienes están convocados y confirmados ya para comenzar mañana lo que es darle continuidad al debate electoral.